Bueno, pues, hola a todos, ¿vale? Eh, me presento primero, soy Rosa Cano, eh, Product Manager y consultora especialista en el sector tech y durante el día de hoy, pues, tengo el placer de acompañaros en varios eventos, ¿no? Eh, muy relacionados con con mi pasión, que es el Product Management. Eh, ahora, a continuación, vale, tenemos una, una mesa redonda de, de producto, vale, eh, con el que cerramos eh, este segundo día de la Open Expo Virtual Experience. Eh, el título de la mesa redonda es Innovación, Innovando con productos digitales en tiempos de cambio. Y comentaros un poco que la duración de la ponencia son como 40 minutos, dejaremos los últimos para contestar todas las dudas del chat, eh, que en toda la parte de Q&A podéis podéis dejar vuestras preguntas y sin más, pues vamos a ir vamos a ir introduciendo a, a los ponentes. Eh, me falta Héctor que active la cámara, de todas formas le voy, a, le voy a ir buscando mientras, ¿vale? Así que si queréis, pues mira, empezamos por Paula. Hola Paula. Eh, estamos encantados de poder tenerte entre nosotros, eh, ella es Paula Badlet, Badget y, y más o menos porque conozcáis algo de ella, lleva ocho años ya en Amazon, teniendo varios roles, empezó en la parte más de negocio, en las áreas de Account Management y Digital Marketing en el B2B y los últimos cuatro eh, años, ¿vale? Eh, ya estuvo más en la parte de Product Management y, y en el área de innovación y tecnología, así que yo creo que nadie mejor que ella para, para, un poco para presentarnos el área de desarrollo de productos de, de Amazon. ¿Qué tal, Paula? Hola, muy bien, muchas gracias. Contenta vale. estar aquí con vosotros. Pues, pues, muchas gracias. Eh, yo creo que empezamos haciéndote una primera pregunta muy sencilla, es ¿qué supone la innovación en Amazon y cómo se implementa y se manifiesta en vuestros equipos de desarrollo de producto? Y nos cuentas. Muy, genial. Pues Amazon eh, tiene una cultura de, de innovación muy fuerte y esto se, se manifiesta desde varios aspectos fundamentales dentro de la, de la cultura empresarial. Por un lado tenemos una filosofía que se llama It's still day one o es aún eh, el primer día. Entonces eh, las formas en que esto se implementa es muy flat, básicamente intentamos que no haya mucha jerarquía para incentivar la toma de decisiones. Eh, hay el concepto de one way door o two way doors, que esto es cuando, cuando hay decisiones que son reversibles o que hay... Eh, el coste es bajo, se, se incentiva que, la velocidad y probar y, o sea, la prueba y error. Después hay un incentivo a tomar riesgos calculados eh, y aceptar eh, errores. Y después tenemos un mecanismo que se llama working backwards, que es algo muy importante dentro de la empresa, que es como, como definimos los productos. El working backwards lo que significa es básicamente: te imaginas el futuro buscas eh, lo que el cliente necesita, te intentas anticipar e intentas visualizar, uh, bueno, definir una visión de cómo querrías eh, satisfacer esa necesidad y desde ahí eh, te mueves a lo que es el día de hoy y ves cómo puedes llegar hasta esa visión. Y después, finalmente, hay una cultura de reconocimiento de la innovación. Pues hay premios eh, de lo que se llama el Think Big, que, Cualquier persona de la empresa puede participar y enviar una idea. Y de hecho, varias ideas, bueno, varias innovaciones importantes dentro de Amazon fueron a través de este, este cultura, bueno, estos concursos o reconocimiento a la innovación. Está claro que Amazon es el ejemplo de una empresa cliente céntrica y que busca la innovación en todos los procesos. Eh, tenemos aquí, por, por seguir presentando un poco al resto de la mesa, ¿vale? Eh, pues si queréis podemos pasar por Héctor, Héctor García Tellado, ¿vale? Es Geatos Producto de Microsoft y Héctor nos acompaña desde Seattle, ¿vale? Y eh, eh, obviamente es, es de Microsoft. Lidera el equipo de Product Manager y es responsable de, de impulsar la estrategia del producto y la ejecución de, de Dynamics 365 Remote Assist. Eh, una aplicación empresarial de realidad aumentada, pero la verdad es que hace muchísimas más cosas. Buenos días Héctor desde, Red, desde Seattle y gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación. ¿Qué tal estás? Buenos días desde Seattle y encantado de estar aquí. Estoy muy bien, gracias. <ríe> muy bien, pues eh, vamos a hacer una pregunta parecida para ver qué, qué es para ti la innovación y cómo simplemente se manifiesta en la, en la cultura de Microsoft. Es una, es una pregunta es una pregunta trampa y una pregunta más complicada, ¿no? porque la innovación a veces es como... un. Un state of mind, en cierto sentido. Yo creo que en el contexto en el empresarial se definía la innovación como la capacidad de, de mejorar y adaptarse al cambio tanto externo como interno. Es decir, el cambio que tú ves en el contexto que te rodea, tus clientes, el mercado, etcétera, y tu cambio interno como organización y a dónde quieres ir. Creo que esa capacidad para continuar moviéndote en una dirección es, es, es una manera, en el contexto del, de las empresas, de definir innovación. Desde, bueno, Microsoft tiene una, una tradición um, tremenda en la innovación del software, tanto de consumo como, como empresarial. Estamos viviendo una etapa, yo creo que fascinante ahora eh, con todo el tema de, de, del cloud, eh, del IoT, del augmented reality, es decir, todas las nuevas tecnologías que yo creo que van a cambiar eh, cómo pensamos en la computación. Y cómo lo estamos haciendo nosotros, creo que el moto, eh, es un poco lo que llamamos el growth mindset, ¿vale? Que es un poco la mentalidad de crecimiento. Que va un poco, sobre todo, de, de la tolerancia al fallo. Eh, estar constantemente eh, cuestionando tus propias asunciones de realidad. Eh, dar una tremenda autonomía a los equipos. Equipos como, como decía Amazon, o Big Tech, que es bastante parecido. Muy flat. Mucha autonomía, mucha responsabilidad. También mucho accountability respecto a resultados. Es decir, autonomía la que quieras, pero también hay que ejecutar y ser responsable por ello. Y sobre todo algo que, que creo que está muy en boga últimamente en el plano internacional, pero, pero creo que es necesario continuar impulsando es la diversidad. La diversidad de talento, la diversidad de pensamiento, la diversidad de culturas y cómo en un equipo, en mi caso de ingeniería y de desarrollo, cómo tener gentes de perfiles distintos que cada uno viene un poco... Um, pues con su propio background, que no todo el mundo tiene que ser um, computer science o MBA o diseñador o ingeniero, crear esos equipos multidisciplinares para realmente fomentar productos que se parezcan a lo que son nuestros clientes, ¿no? que también son diversos. Eh, creo que en, en un resumen, creo que sería un poco como nosotros concebimos la innovación. Bueno, pues, pues muy interesante vuestro, vuestro punto de vista. Eh, si queréis pasamos ahora un poco a, a presentar a Carlos Solana, ¿vale? Es Innovation, Innovation Manager de MediaPro, ¿vale? Y la verdad es que estamos encantados con contar con Carlos y le agradecemos su asistencia. Eh, antes de la ponencia estaba hablando un poquito con él, ¿vale? Un poco... A ver qué hacen en MediaPro y me ha sorprendido gratamente un poco las cosas que me, ha, que me ha contado, cómo apoyan desde el grupo a generar nuevos modelos de negocio y, y eso, cómo ayudan a la integración de tecnologías de última generación, pues eso, muy parecidas a las que, a las que nos estaba contando, contando Héctor, cómo en sectores distintos, pues al final son tendencia estas, estas mismas tecnologías, ¿no? Y, y eso, también me contaba mucho de los eSport y cómo están desarrollando todos estos eventos híbridos eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué supone la innovación en MediaPro? Hola, Rosa. Eh, ante todo, muchas gracias por, por la invitación y es, es un placer estar aquí con, con estos ponentes tan fantásticos. Eh, bueno, la innovación, podríamos decir que siempre la innovación lo que pretende es generar más valor, ¿no? O bien generas nuevos negocios o bien mejoras los que ya tienes, ¿no? pero, pero hay una cosa que conecta con algo que también ha mencionado Héctor que me parece que es muy interesante y que a nosotros nos, nos ha pasado, nosotros operamos en el mundo del contenido, la gente nos asocia mucho al mundo del fútbol, del deporte y es verdad, es muy importante para nosotros, pero no solo hacemos eso, hacemos producción audiovisual, de series, de, de películas, de, de programas, de televisión eh, y... y esto siempre ha tenido una componente muy B2B, ¿verdad? O sea, siempre hemos sido alguien que generaba un producto fantástico de entretenimiento, pero se lo dábamos a alguien que a su vez lo distribuía. Y la innovación en la búsqueda de estos nuevos modelos de negocio lo que se está dirigiendo es a buscar nuevos contenidos que se dirigen a nuevas audiencias y esto está llevando a un cambio en el modelo de negocio también que buscamos. Seguimos buscando B2B, pero estamos buscando B2C o B2B2C y esto está comportando un cambio cultural también, entonces que es otro de los elementos que yo creo que es clave en la innovación, ¿no? O sea, ya no solo el negocio, eh, la vía adicional de monetización o de mejora de resultado empresarial, sino también cuál es la cultura empresarial que se va forjando poquito a poco y que hace que una compañía a la vez, al cabo de 10 años, y ya no es la misma, pero ya no solo por lo que hace, sino por cómo piensa las capacidades que ha desarrollado en sus personas. Entonces estamos en ese proceso de, sin abandonar lo que ya hacemos, ampliar nuestro campo de acción y por eso surgen cosas pues tan interesantes como lo que comentábamos. ¿no? que Estamos entrando con mucha fuerza en el mundo de los eSports, que tiene un punto de conexión. Pero bueno, ya lo hemos visto, durante el COVID no ha habido fútbol, pero ha habido eSports, vaya si ha habido eSports, ¿no? Hemos visto muchísimo, ya lo hablaremos más tarde, pero bueno, es un poco el, el resumen, ¿no? La innovación para nosotros es también este cambio, esta transformación y esta evolución para adaptarnos al, al momento presente que va cambiando y, y vaya si cambia. Bueno, pues yo creo que con esos cambios, eh, otro sector que, que lleva cambiando muchos años, pues, pues es el sector Fintech. Y aquí, por, en ese lado, pues tenemos aquí el placer de contar con Aitor Chinchetru. Y, y bueno, pues eh, por hablar un poco de, de Aitor, es coceo y fundador de Fintonic, con eso lo debería de estar diciendo todo, pero la verdad es que Aitor tiene más de 20 años de, de experiencia en el sector Fintech, telecomunicaciones, media, ha sido emprendedor, eh, la verdad es que ejecutivo, en juntas directivas, he visto casi en cualquier sitio. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos Soy Aitor. ¿Qué tal estás? A ver, eh, dedicar este rato a hablar de innovación. Muchas gracias por invitarnos. Pues sí, y a partir de ahí, eh, yo creo que a ti te, te abro también la pregunta, no solo a es, qué significa la, la innovación en fintech, sino también un poco a ese sector fintech ¿no? Que, que se habla tanto. Sí, bueno, un poco yo creo que complementando ¿no? lo que ya se ha hablado y dando un punto de vista, pues eh, si queréis, desde el lado más de emprendedor, no, de, no tanto de, de, de compañías más grandes o consolidadas, sino de cómo ve esto un emprendedor. Y por resumirlo así muy rápido, ¿no? al final para un emprendedor, prácticamente innovar es, es casi la esencia de lo que hace. ¿no? En el fondo es casi, pues entre comillas, pues buscarse la vida. Es cómo podemos haciendo eh, cosas diferentes y cosas eventualmente mejores de lo que hay, tratar de crear compañías que al final generen valor para nuestros clientes y para los accionistas. ¿no? En este mundo eh, FinTech, ¿no? que es esa combinación de, de banca y tecnología, pues, la verdad es que hay espacios de innovación en los que son difíciles, ¿no? Si hacemos un pequeño inventario, pues, eh, innovar en productos es difícil. Se puede pero es difícil porque al final los productos financieros pues, son los que son y te pueden copiar relativamente rápido. ¿no? Sí que estamos tratando de innovar en algunas cosas, pero los productos en general son los que son. ¿no? Eh, hay gente que innova en la regulación y hay pequeños cambios regulatorios que te permiten eh, aprovechar oportunidades. ¿no? Pues toda la iniciación de pagos que, que se está viendo ahora pues es una innovación que de alguna manera es el regulador el que la trata de acelerar un poco. ¿no? Pero básicamente la esencia en nuestro caso está principalmente en innovar en la experiencia del usuario. Lo que nosotros hemos identificado y muchas fintechs han identificado es que la experiencia que los, el sistema bancario tradicional nos ofrece en cómo mover nuestro dinero eh, cuando tenemos dinero, cómo pagar, cómo pedir dinero cuando nos hace falta, cómo guardar el dinero cuando tenemos un poco de exceso y dónde lo guardamos, pues, hasta la una experiencia que, desde los últimos eh, cientos de años, lo gestionaba el sistema financiero. Lo que nosotros estamos buscando son fórmulas en las que las personas, nosotros, podamos gestionar mejor, mover mejor, usar mejor nuestro dinero. Y la innovación, principalmente, está en la experiencia de uso más que en ninguna otra cosa. ¿no? Adicionalmente, hacemos también algo de innovación en el mundo de la tecnología, principalmente en data y en advanced analytics. Que es donde tratamos de hacer cosas un poco diferentes el primer modelo que hicimos de score de riesgo de crédito el modelo en sí venía de un modelo de identificar diabetes que no tiene absolutamente nada que ver viene de otro campo completamente distinto pero partiendo de un conjunto de datos de un usuario de un, de un paciente en este caso inferir si va a tener o no va a, o va a desarrollar diabetes dentro de n años matemáticamente no es muy diferente que partiendo de una base de datos del usuario, saber si va a poder hacer frente a su crédito o no. La experiencia funcional no tiene nada que ver. El, el, el, la innovación o la base matemática es relativamente parecida. ¿no? Entonces, esos son los ángulos que como pequeñas compañías en un sector tan inmensamente grande como el sector financiero, pues tratamos de, de innovar y de aprovechar esos pequeños espacios para hacer crecer nuestras compañías. Pues lo bueno que tiene la introducción que ha hecho Aitor es que ha bajado un poquito más acercándose a producto, ¿vale? Y yo creo que, que eso es de lo que podríamos empezar ahora a hablar y, y hablar un poco de manera ma más abierta, ¿vale? Porque es verdad que, que a la hora de desarrollar un producto y, y meterle un poquito de innovación, podemos identificar ciertos productos que sean un poco más estratégicos para vuestra compañía o podéis... Aplicar innovación de, de otras maneras un poco más abiertas. Paula también nos ha contado algo más de proceso, más abierto, ¿no? Eh, esperando eh, meter innovación en más partes del proyecto y viendo si eso termina siendo estratégico. Pues podemos empezar, es una pregunta muy abierta, ¿eh? eh Hablaros un poco más de, de, de cómo trabajáis más en producto o en qué productos eh, veis, eso, veis esas innovaciones en vuestra compañía. Ah, y ahora os calláis todos, no sabéis cuál tenéis que hablar, el primero que quiera, por favor. Bueno, por empezar yo. Eh, a ver, Microsoft en esencia es una empresa de plataforma, ¿vale? Ajá. O sea, nosotros, eh, nuestro posicionamiento es, eh, con alguna excepción que tenemos en el campo del usuario tipo Xbox o bueno, Office 365, etc., en general, nuestra propuesta de valor es plataforma y que haya partners y clientes que construyan soluciones, digamos, eh, encima de, de la plataforma de Microsoft, de, de, de computación o de, o de SaaS, etcétera. Eh, en mi equipo en particular nos dedicamos a la realidad aumentada, eh, lo que llamamos la tercera ola de computación, donde, donde el mundo se transformará en una experiencia mezcla entre lo digital y lo real. Y mi experiencia, digamos, llevando el producto de cero a, a, las, a las grandes compañías que lo están adaptando ahora es que hay un poco una pieza, por un lado hay una pieza visionaria en el sentido de tener los inputs que tienes del equipo de puro investigación, digamos, eh, eh, lo que aquí llaman el Pine Sky, o sea, da igual un poco la, la, la funcionalidad que vaya a tener, y luego lo que nosotros llamamos el, el Customer Signal. ¿no? Eh, por nuestra parte, eh, nuestra manera consistente de trabajar con las empresas es... Eh, Primero hacemos una serie de estudios de investigación con, en los tipos de industrias, sobre todo partiendo del conocimiento que tenemos de otros feedback de otros productos, y ahí es donde las ideas empiezan a surgir. ¿vale? Por ejemplo, si tienes una solución con clientes que van a utilizar eh, soluciones de IoT y en manufactura, entonces donde empezamos a investigar con ellos: ok, de qué manera puedes llevar la realidad aumentada a, a, tu, a tu planta de manufactura. A partir de ahí tenemos el, la metodología de innovación en de producto, es empiezas típicamente ágil, es decir, empiezas con un MVP que normalmente lo haces eh, privado para una serie de clientes eh, que han decidido hacer un poco más código de contigo y luego ese MVP se, se hace iteración prácticamente mensual hasta que se, se considera oportuno que, que estamos en, en, en el momento de llevarlo a un al público, anunciarlo, y a partir es como si se hubiese, fuesen si abriendo las puertas. Eso es lo que te permite esa innovación constante. Nosotros ahora mismo, eh, en nuestros productos empresariales, hacemos, o sea, sacamos código cada, cada mes. Que hace unos años, en el, en el contexto de un, de un enterprise software era impensable, eh, que, que pudieses tener actualizaciones en tus productos cada mes. Entonces, en realidad aumentada además es interesante porque tenemos una oferta de hardware que se llama HoloLens, Vale, que es un, es un producto bastante revolucionario. Estamos ahora en la segunda versión. Entonces, es muy interesante ver cómo hacemos la innovación de hardware y software a la vez. Porque, digamos, tienes un nuevo form factor de device y estamos aprendiendo incluso hasta cómo funcionar con él. Por ejemplo, yo estaba, la semana pasada estaba en sesiones, de, sesiones con clientes para entender cómo mover las manos. Eh, tú en tu ordenador estás muy acostumbrado a mover el ratón, hacer los clics, pero... En un entorno en el que el teclado es tu mano, eh, a veces tú le dices al cliente, haz así, pero eso no lo entienden, o, o vemos que en las, en las pruebas de usuario eso no resulta efectivo. Entonces, eh, lo fascinante yo creo que darle aumentada es tener que rediseñar las interacciones humanas de nuevo con las computadoras, ¿vale? que, que, que, es, que es una cosa que va súper rápida y que, bueno, veremos en los próximos años, eh, muchísima, muchísima innovación. wow interesante lo que nos está contando Héctor. Eh, no sé, Paula o Carlos, eh, alguno nos cuenta algún ejemplo de producto de su compañía. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en la parte de eh, mejorar el buscador interno dentro de Amazon para los mercados internacionales. Normalmente, don, Cualquier sitio donde trabajes en Amazon el proceso es muy similar, es el working backwards process este que hablamos anteriormente y básicamente es mirar eh, qué, están busca qué, qué necesitan los clientes, eh, imaginarte la solución o la visión de cómo vas a tener en, en el caso de, del buscador, cómo vas a conseguir que los productos más relevantes estén los eh, más arriba y que sea todo muy accesible muy fácil sea fácil de navegar etcétera etcétera y desde ahí ver cómo llegas hasta hasta esa visión final ¿no? entonces en amazon lo que lo que hacemos es eh, muchos muchos web labs y, eh, y cuando miramos la visión final intentamos eh, definir eh, hipótesis y testearlas y, y testearlas eh, con, un, lo, con lo que llamamos un minimum lovable product que sería como el MVP tradicional, pero intentamos ir un nivel más ahí para que, sea, para, que, para que aporte valor al cliente no sea solo testear y ver que vas en la buena dirección pero que tienes que estar aportando valor ya desde el primer testeo y, y ese sería, sería el proceso y en, anteriormente he estado trabajando más en, en la zona de CX trabajando en cómo mejorar la venta de de muebles eh, por internet, que, que son, son unas comp bueno, comprar un mueble por internet, es, es un, lo que llamamos una high consideration. Es, es algo que, que, que tienes que considerar muchos factores: desde va a encajar con mi estilo, va a encajar con los demás muebles que tengo en mi habitación. Eh, de, ¿Va a ser caro? ¿Lo voy a tener durante mucho tiempo? Entonces, ¿cómo ayudas a una, a una toma de decisión tan, tan difícil? Eh, hacerla lo más fácil posible, eh, haciéndola visual, pero también haciendo que tenga la información necesaria eh, para el cliente. Y el proceso es el mismo, es el del working backwards, imaginarte en el futuro cómo se venderán muebles fáciles y ver cómo llegas hasta allí. Muy, muy interesante. La verdad es que no parece, no parece tan sencillo hacer esa compra por impulso, ¿verdad? No. <risa> no. no y, y, y cada cliente también tiene consideraciones diferentes. Entonces, también tienes que pensar en los diferentes, las diferentes personas y cómo vas a servir a, todos, a todas ellas. No sé si y, Aitor o Carlos... No, Ay, perdona. No, no. Eso ah, es, no la última cosa que es que, además, la, una complejidad dentro del producto de Amazon es que dentro de la misma página... Vendemos eh, lechuga y vendemos muebles y vendemos libros y entonces también tienes que saber cómo contextualizar todas las experiencias. Entonces esto esto realmente eh, como Product Manager es, es bastante interesante eh, como desafío. Bueno, pues, pues eh, tiene mucho que ver lo de los desafíos y los retos con la siguiente pregunta que iba a hacer, pero no sé si Aitor o Carlos queréis decir algo o pasamos. Bueno, no sé yo si por nuestro lado... Problema, pero... Dale, dale, dale, no, Sí, no, un, o sea, un, un punto si quieres de filosofía en nuestro caso alrededor de esto que va mucho alrededor del descubrimiento. ¿no? Eh, creo que, y es una de las cosas, tuve una temporada en Stanford y una de las frases que me traje, ¿no? los grandes negocios del siglo XXI no se inventan, se descubren. Eh, en el sentido de que esto no va tanto de estar ahí eh, unos señores muy sesudos pensando fuerte, fuerte, fuerte cuál va a ser la gran nueva de Next Big Thing, ¿no? Y esto te lo dice uno que ha estado ocho años en McKinsey, o sea, que le ha dado mucho tiempo a pensar sobre estrategia, ¿no? Pero realmente... Los grandes negocios se descubren a base de, de, de descubrir o de entender cómo las personas hacen uso de las cosas. ¿no? Cómo van a hacer uso de la realidad aumentada, probablemente ni siquiera sabemos cuál va a ser el uso que mis hijos van a hacer de la realidad aumentada. ¿no? Entonces, esa habilidad de una compañía de descubrir, y ahí tenéis ejemplos como Airbnb, quizás el más bonito de todos, ¿no? en el que a quién se le iba a ocurrir que la gente iba a dejar a otras personas dormir a alguien en tu casa. Eh, pues, igual, si, por mucho que te hubieras puesto a pensar, seguramente no se te hubiera ocurrido esa idea, ¿no? Pero lo van, lo prueban, lo descubren, aprenden, y ese proceso, llamase eh, minimal lovable product, etcétera, va un poco de eso, ¿no? De descubrir. Le voy, pruebo, aprendo, mido y sigo avanzando, ¿no? Esa es la filosofía, de alguna manera, de tratar de innovar o que, que nosotros estamos tratando de poner en marcha, ¿no? Completamente de acuerdo, Héctor. O sea,. Perdona que me, me meto, no sé si querías alargarlos, pero creo que eso resuena mucho con lo que dices, que a veces eh, te encuentras cosas por casualidad, encuentras un product market fit sin tú muy bien saberlo. ¿no? Estás, estabas intentando observar una cosa y te das cuenta que se usa para lo siguiente. Nosotros la primera vez que utilizamos eh, eh, realidad aumentada en comunicación, es decir, tipo... Eh, reconocimiento de 3D, etcétera, pensábamos que iba a ser solamente para determinado caso de usos, eh, imagínate, pensábamos que iba a ser para cuando los técnicos tenían un problema llamaban a otro técnico y entonces eran capaces de hacer anotaciones en 3D, etcétera, ¿vale? El típico caso de uso de se me rompe la máquina, muy cara, necesito las HoloLens, me la pongo y te, te indico con realidad aumentada. Y hemos visto que ha habido una explosión de casos de, de educación. La gente utiliza en las colonias no tanto para cosas que se rompen sino para dar clases in situ de cómo arreglar algo eh, y al final ese caso de uso que nosotros hombre lo pensaban imaginado pero no era lo que los clientes necesariamente te decía cuando pones las gafas y cuando pones el, el, el software en manos de alguien observas y descubres que, que se abre un mundo de posibilidades que ni siquiera tenías tenías eh, en mente lo cual es lo, lo, lo divertido del asunto ¿no? uh -huh. Bueno, en nuestro caso, quizás la, la, la, la modalidad de innovación que llaman adyacente, ¿no? que en la que te mueves un poquito del núcleo en el que estás, quizás sirve para. Claro, hay muchas empresas dentro del grupo, pero quizás el caso que veíamos antes de los eSports lo ilustra bastante bien. ¿no? Nosotros hemos estado muy, muy enfocados hasta ahora y lo seguimos estando en deporte y en todo el entretenimiento ligado al deporte. Y entonces, en un momento dado, surge una nueva modalidad que son los eSports. Entramos ahí, adquirimos una compañía, digamos una de las vías, ¿no? En lugar de hacer un intraemprendimiento, pues entramos directamente con una adquisición y lo que comenzamos a hacer es a observar, a desarrollar sensibilidad a la comunidad que hay detrás de los gamers y de los espectadores de eSports y a partir de esa observación empezar a entender... ¿Qué le diferencia de, de lo que nosotros conocemos, ¿no? que es bueno los típicos seguidores y fans del fútbol? Y a partir de ahí empiezan a surgir ideas de negocio, por ejemplo, plataformas que, está, que hemos desarrollado y hemos lanzado, y ahí sí ha sido más intraemprendimiento, eh, por ejemplo, OTTs que, que se llaman, ¿no? digamos, esta especie de Netflix de los eSports, o el desarrollar una serie de eh, negocios e iniciativas. Que han complementado lo que, una, lo que era una startup que hemos adquirido y que quizás por sí sola no habría evolucionado, pero al estar dentro de una corporación que tiene capacidades pues eso, de producción audiovisual, capacidades de gestión deportiva, apoyo a los clubes que forman parte de una competición, ¿no? algo que también conocemos bastante, eso está llevando a que apliquemos ciertos conocimientos del mundo, por ejemplo, del fútbol al mundo de los eSports. Y acaban saliendo cosas interesantísimas eh, basando en ciertas capacidades. Es decir, ¿no? es estar, con, con, comentando un poco en la línea de Aitor y Héctor, ¿no? o sea, es estar en el lugar adecuado, elegir estar allí, conecta un poquito contigo, observar, esperar e ir actuando poco a poco para ir desarrollando lo que tiene sentido desarrollar fortalecido por tus capacidades. ¿no? Tampoco es aquí que nos pongamos nosotros a armar, no sé, restaurantes, porque no es nuestro negocio. Bueno, pues yo creo que, que son claros ejemplos de innovaciones en producto y cómo, pues eso, poco a poco vais, vais adaptando a, a nuevas a nuevas oportunidades, pues, pues el desarrollo, un poco de productos de vuestra empresa. Eh, pero en esos procesos supongo que también os encontráis retos, ¿no? Y, y hay algunos que a lo mejor los tenéis, los tenéis más cercanos o otros que, que veis que se acercan y más con tanto cambio. ¿Qué retos son los que veis más cercanos o que, o que os preocupan qué tenéis encima de la mesa? Héctor, habla tú, que eres el, el que más pronto se anima. Bueno, eh, a ver, como, como director de producto de una plataforma SaaS que se dedica a la colaboración remota usando realidad aumentada, te puedes imaginar cómo está nuestra telemetría y cómo están nuestros usos en los últimos seis meses. Es decir, hemos visto un crecimiento exponencial de 10x, ¿vale? en el uso de nuestro producto. Eh, nuestro CEO lo decía eh, hace un par de meses, hemos visto la transformación digital que se suponía que iba a pasar en dos meses, ha pasado dos años, ¿vale? De repente, todos los clientes tienen en su agenda eh, transformación digital, todos los clientes tienen en su agenda eh, remo colaboración remota con las herramientas que quieren tener telemetría IoT, que quieren tener inteligencia artificial para ser capaces de llevar más insights, quieren tener plataformas que les permitan colaborar entre técnicos, entre consumidores. Entonces, es un reto precioso. Yo antes de dedicarme a la red aumentada, eh, ayudé a montar el equipo de IoT en el, en el cloud de Azure de Microsoft de cero. Esta es la segunda vez que monto un equipo de cero. Y te puedo asegurar que IoT fue fascinante. Pero IoT, tenías, tenías algunas guías de los 70, 80 respecto a lo de machine to machine. Es decir... Había cosas, nicho de ingeniería, pero que se usaban, escala, etcétera. Pero el tema de la colaboración remota con realidad aumentada eh, es completamente disruptivo y nuevo. Entonces, eh, lo estamos pasando súper bien, pero vamos desde luego nunca hemos trabajado como antes. Y lo que más importa, eh, un poco construyendo lo que decían mis compañeros, es eh, esa capacidad de continu continuar pivotando. Vale, y, y, y si antes tenías, si antes tú decías que en tu roadmap, oye, está feature o este escenario va a venir en nueve meses, ahora dicen, no lo quiero en tres. Pero a la vez, la empresa también está pensando, oye, ¿cuál es el entorno macro? Tampoco vamos a es decir, tenemos que tener en cuenta cómo invertimos, en qué invertimos, o sea, tienes presiones por todos lados, internas y externas. Um, pero bueno, eh, desde nuestro punto de vista creo que, nos vamos a un mundo de remote everything, ¿no? O sea, todo remoto, eh, creo que las capacidades tradicionales de vídeo y audio ya no van a ser suficientes. Creo que van a generar procesos de negocio, colaboración, telepresencia, pero telepresencia en 3D, eh, avatares, etc. Y creo que eso que se pensaba mm, un escenario 5 o 10 años, creo que se, se va a comprimir todo y lo vamos a empezar a ver muy, muy pronto. Carlos, los retos a los que os enfrentáis vosotros pueden ser parecidos a los que está contando Es esto? muy interesante este tema de la no presencialidad, ¿no? que creo que es uno de los grandes retos o de las grandes oportunidades, depende cómo lo, vea, lo veas que tenemos todos, porque nosotros por ejemplo hemos observado una cosa, que es que por ejemplo, programas que hacíamos para cadenas de televisión se han tenido que empezar a hacer en, se han tenido que empezar a hacer en remoto y había conexiones pues, con webcams en el que tenían pues, los presentadores y los participantes en su casa. Y se ha observado cómo había un momento en el que la, los, los espectadores o los seguidores de esos contenidos empezaban a reclamar, bueno, ya sí, pero ya está bien de webcams, ¿no? O sea, quiero otra vez volver a verlos ahí a todos juntitos. Y, o sea, ¿cómo haces para volver...? a integrar la presencialidad porque va a haber cuando las circunstancias que han llevado a todo esto pasen, puede que haya ciertos hábitos que se consoliden, puede que haya ciertos hábitos que conduzcan a una nueva situación, pero va a haber otras cosas que van a volver a regresar. Entonces, va a haber que combinar lo mejor. Yo casi diría que lo digital se ha convertido en un género y lo no digital en otro, ¿no? Y hay que juntar lo mejor de ambos géneros. Nosotros que hablamos de contenido pues es un género casi, ¿no? Entonces, hay que buscar eh, nuevos géneros, ¿no? y, y nuevas tecnologías y enfoques y modelos de negocio para hacer posible, por ejemplo, que los procesos de generación del contenido se puedan hacer a un coste razonable cuando la presencialidad sea posible y cuando no sea posible. Y si vuelve a haber una, un confinamiento, que espero que no, pero que hay ciertas visiones que dicen que eso puede volver a pasar, ¿cómo estás preparado para abordarlo, no? Porque... Ya no podrás decir, ah, es que me ha pillado. No, no, tienes que estar preparado. ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante eh, este tema. ¿no? A Messi la gente lo quiere ver físicamente, no, lo, no quiere ver un avatar, quiere ver a Messi. no Si claro, es pues, sí. sports, no. Pero al final hay personas que están con el maldito jugando y eso hay que producirlo. ¿sabes? Da, da para mucho este tema. Bueno, Carlos ha introducido hábitos, supongo que también ha habido muchos hábitos que han cambiado eh, y, y en el fondo se convierten en retos, tanto en retail como, como en fintech. No sé, Aitor o Paula, ¿qué, qué hábitos están cambiando y qué, qué retos os encontráis? Yo creo es que en nuestro caso, como compañía pequeña, con... Eh, ¿Sí? ¿Me veis? Ah, vale, os decía que... Sí, en sí, nuestro caso, sí, que como compañía eh, pequeña, dentro de las startups ya, pues un poco más grande, ¿no? Pero comparada con compañías tan grandes como tenemos aquí representadas, compañía muy todavía muy pequeña, el mayor, el reto más difícil es elegir bien. Porque la verdad es que nos llegan un montón de oportunidades y un montón de ocasiones de hacer un montón de cosas con muchísima gente, con partners, el propio equipo tiene una cantidad enorme de ideas, de iniciativas para innovar. Vamos a probar aquí, vamos a probar allá. Y claro, los recursos que tenemos pues son, son justos, ¿no? son los que son. Y entonces el reto más difícil ante una capacidad o una eh, tormenta de ideas enorme de hacer muchas cosas, pues es tener que elegir y elegir bien. Y yo creo que esa es una de las cosas eh, más difíciles. ¿no? Por eso esta lógica de eh, eh, probar, eh, medir y volver a lanzar y, y fail fast, ¿no? Oye, elegimos aquí y si nos hemos equivocado, probemos, eh, cortémoslo rápido porque no tenemos tiempo ni dinero para equivocarnos muy, en cosas muy grandes, ¿no? Yo creo que desde nuestro punto de vista ese es el reto más difícil, cómo conseguimos eh, eh, decidir bien, ¿no? Y ahí hay, hay muchas cosas, ¿no? Pues uno de los profes de, de Stanford nos contaba, ¿no? cómo la influencia de tener equipos o comités de innovación, ¿no? que él claramente lo que, lo que proponía es nunca tener un comité de innovación. Porque el comité de innovación lo que va a hacer las personas que están sentadas en la mesa es tratar de alcanzar un consenso. Y cuando tratas de alcanzar un consenso, vas a ir a las ideas en las que todo el mundo más o menos está de acuerdo que hay que hacer. Y eso te deja por los extremos aquellas ideas en las que casi nadie está de acuerdo que pueden hacer. Pero si triunfan, realmente son extraordinarias. Porque... Casi nadie estaba, pensaba que eso podía triunfar. ¿no? Entonces, un comité tiende a llegar a un consenso y a matar los extremos de las ideas más locas, que son las que en general... ¿Cuál es el riesgo? Que las ideas más locas, todo el mundo está con, eh, tiene el consenso de que no van a salir, ya te lo dije, que no lo hicieras. Y ya te dije que no lo hicieras, y sin embargo ha tenido un éxito muy grande. ¿no? Y eso va pegado a la cultura. Porque si a uno le dije, ya te lo dije que no lo hicieras, y después sufre en su carrera profesional, pues, pues, pues entonces nadie va a intentar ideas locas. Esa combinación de elegir bien y hacerlo de una manera en la que las ideas probablemente a veces más extrañas no se maten y des un cierto espacio, tampoco mucho porque no tenemos recursos para hacer ideas muy locas. ¿no? Pues yo creo que ahí está parte del, del reto ¿no? de, de la innovación en, en compañías pequeñas. Bueno, pero es parecido a lo que nos contaba Paula, es asentar un poco los procesos, un poco que nos estaba contando Paula en el fondo que tienen muy implementados en Amazon. Eh, Paula, en, en retail realmente qué retos estáis, te, estáis viendo que tenéis entre manos. Eh, bueno, empezaré por las oportunidades. Eh, como tú comentabas antes, eh, han habido, han, han cambiado muchos patrones de compra y yo diría que dos fundamentales que son interesantes para nosotros es que bueno, hemos tenido muchos más clientes comprando productos esenciales. Esto nos ha hecho tener que cambiar 150 procesos desde cómo compras, cómo priorizas dentro del almacén las, la, los pedidos que van a salir, eh, cómo te aseguras que en los, en los centros logísticos todo sea con alta seguridad. Eh, esto por un lado eh, es, es uno de los cambios que hemos visto y el otro que hemos visto es que muchos clientes, que seguramente es la, la mayor oportunidad, muchos clientes que antes nunca habían comprado online se han puesto a comprar online o se han digitalizado. Entonces esta parte, eh, ¿cómo generas confianza eh, para que estas personas continúen eh, contigo eh, y sean loyals y se conviertan en tus futuros clientes? Eh, eh, bueno los, los que promueven a, a más que vayan a, a online entonces estas seguramente son los dos mayores cambios que hemos visto durante la época de COVID y, y bueno y que son para nosotros oportunidades y en cuanto a los desafíos para amazon que es una empresa muy grande creo que ahora somos más de 800.000 empleados el gran desafío es cómo cómo te mantienes ágil y cómo mantienes tu cultura de innovación y, y, y esto es un, un gran foco para, para todos nosotros ¿no? eh, por ejemplo ayer mismo lanzamos arabia saudí en marzo lanzamos eh, holanda entonces cómo consigues que mientras vas creciendo no pierdas agilidad y, y en estos mercados también eres ágil. ¿no? Eh, si las cosas antes las hacías de una forma cent centralizada, ¿cómo innovas a nivel empresarial para, para conseguir ser rápido, ágil y, y, y relevante? Bueno, pues muy interesante. Ya a Paula nos ha, nos ha metido hasta alguna métrica ahí, ¿no? Ahí con los prometes. Tiene, tiene, tiene que ser interesante también cómo habéis podido medir todas esas cosas, ¿no? En cambios tan, tan rápidos mientras, mientras os adaptáis. Esa adaptación al cambio, entiendo que, que es clave y es muy distinta en, en los diversos sectores en los que estáis. Eh, Héctor, por ejemplo, tú lo has notado mucho en cómo habéis tenido, habéis tenido que dar un una vuelta de tuerca más a la hora de adaptaros a los cambios en esta temporada no no nosotros al final vendemos software de colaboración entonces nosotros nos fuimos en remoto y al día siguiente te era todo igual eh, lo cual es obviamente pues, también dice si, si la empresa que, que vende office y que ha creado office no es capaz de tener un sistema de colaboración remota relativamente eh, efectivo entonces desde el punto de vista Obviamente, siempre pierdes la conexión humana, pero yo diría que, desde el punto de vista, la pérdida productiva ha sido más bien poca, exceptuando casos pues, dramáticos de que a lo mejor gente, pues, mmm, si he oído casos en mi equipo o en otros equipos adyacentes, que pues, la gente pues, que le, le quema trabajar en remoto, no está a gusto en casas, gente, el confinamiento le ha pasado factura, etc. Y luego, eh, obviamente, pues, lo que habíamos hablado en la anterior, anterior parte de la conversación, que es como la compañía eh, repivota a nivel global eh, su estrategia de transformación digital para los clientes. Eso sí que ha sido un cambio tremendo. Pero el, desde el punto de vista de la ejecución y de la metodología y tal, eh, un poco el mensaje que damos a nuestro equipo y a nuestros equipos es, hey, si teníamos que ser más humildes y más enfocados a clientes antes, ahora aún más. Si tenemos que fijarnos en Customer Satisfaction, más. Eh, si tenemos que reconocer cuando Microsoft comete errores, más. Es decir, un poco intentar sacar aún más la versión más humana, yo creo, de la empresa, que es un, una cosa que para mí, con nuestro nuevo presidente, ha cambiado mucho. Es darle un poco la versión de eh, a Microsoft de más humana, más eh, empática, más cerca de los clientes, menos monopolio que, igual, que quiere desromper todos los sectores un poco buscar más el lado de ahí, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para ayudarte a construir, construir tu negocio, si lo quieres hacer con Open Source puedes, si lo quieres hacer con nuestras tecnologías puedes, si lo quieres hacer eh, entre varias clouds también puedes, etcétera Bueno, pues la verdad es que, que está claro que que aunque en proceso no hayáis cambiado tanto, pero, pero sí que el acercamiento a cliente se acelera. Y, y esa parte de cliente, pues, eh, Carlos sí que nos ha hablado de ejemplos y, y Aitor entiendo que, que también. Eh, Carlos, vosotros habéis tenido que enfrentaros a muchos cambios, ¿no? O, eh, no sé si en procesos sí. o a nivel de, de estrategia. A ver, desde el ámbito de la innovación, yo a ver, diría que hay un, como una especie de karma en el mundo del contenido, que siempre el contenido, el contenido no es gratis. Vale, el contenido hay que pagarlo, el contenido de calidad no es gratis y esto que es, una, es un karma que, es, que los que nos dedicamos al contenido lo tenemos ahí, decir oye págame por el contenido parece que estamos pidiendo un favor ¿no? pero que siempre está ahí, que siempre hay que luchar por ello y lo reivindicamos, ¿no? eh, ahora se ha vuelto todavía más evidente que hay que trabajar en ello porque yo, yo, yo diría que las áreas de innovación, no sé si a vosotros os ha pasado pero yo diría que en este momento y con la crisis que hemos sufrido, hemos visto un punto de, digamos, de, de bajada de los horizontes eh, al máximo. ¿no? Los horizontes de McKinsey eh, se nos han ido, se, hemos perdido un poco ahora mismo, al menos desde mi óptica. ¿eh? Hemos perdido un poco. Eh, eh, de, ahora, es, déjame un momento el 3 y me voy a ir un poco al 1 porque hace falta hacer caja. Porque es que igual tenemos la idea del siglo, pero no llegamos ¿no? O sea, a, a ese horizonte de dentro de 10 años vivos. Hay que. Hay que hacer caja, hay que hacer negocio y yo creo que ahora una de las cosas que hemos notado es que las unidades de negocio nos necesitan más que nunca en, en modelos de innovación mucho más evolutivos y mucho más de ayúdame a mejorar los procesos ahora, ayúdame a entender mejor al, al usuario ahora, a qué es lo que necesitamos hacer ahora, No ese ahora eh, y, y, y un poco también la línea que comentaba antes sector. Es como si hubiesen pasado dos años, es como si hubiese pasado un horizonte dos, pero es que no, han pasado dos meses o tres. Entonces, ¿esto qué es? un horizonte uno o es un horizonte dos? Pues no, lo sé muy bien, pero, pero el cambio es de horizonte dos más bien, ¿no? Eh, y hay que cambiarlo, hay que, hay que adaptarse a toda velocidad. Yo creo que en eso estamos especialmente enfocados, en, en tomar decisiones súper rápidas, porque hay que tomarlas ahora, porque dentro de tres meses igual ya es, es tarde para tomarlas o te has perdido la gran oportunidad, eh, y en ser capaces de no sé si a través de comités, como decía Héctor, igual no es la mejor manera, pero hace falta pensar muy bien qué es lo que hay que hacer y la gente de innovación tenemos que estar también ahí al lado de los negocios para ayudar eh, con esa visión un poco transformadora de, del día a día pero que sucede ahora ahora Yo creo que en nuestro, en nuestro caso, yo creo que eh, un poco al hilo que decía también Héctor ¿no? creo que desde el punto de vista de usuarios, etcétera, no hemos tenido muchos cambios. Es decir, nuestra relación con los clientes ya era digital y nosotros tratamos de construir una relación digital con los clientes. Este escenario no lo ha hecho cambiar. Internamente, a corto tampoco mucho porque creo que la compañía tenía la cultura, los procedimientos y la tecnología como para poder operar en su casa en 24 horas y así ha sido. Eh, no sé, pues toda la tecnología está en cloud, todos los documentos, no hay papeles, todo eso hace que la gente tiene la cultura y opera perfectamente en casa. El día 12 de marzo estábamos todos en casa y esto ha seguido funcionando, ¿no? A corto, a medio o a largo plazo preocupan algunas cosas un poco más, ¿no? Y he estado viendo ahora bastantes artículos, ¿no? Sobre cosas alrededor, pues, por ejemplo, del talento colectivo, ¿no? Es decir, el talento individual de cada una de esas personas pues por supuesto sigue intacto y cada uno pues sigue desarrollando y haciendo lo que tiene que hacer y su puesto de trabajo. ¿no? Pero ese, ese concepto de talento colectivo, que es de la magia de la que viven las startups, ¿no? de, en el que tres o cuatro personas se juntan alrededor de una pizarra y son capaces de pensar o de idear soluciones o cosas nuevas. ¿no? Y eso tiene que pasar en un tiempo y en un momento. ¿no? Y, y hacerlo por Slack o por Teams, pues no es igual. Y puede pasar, pero no es del todo. ¿no? Entonces, ese talento colectivo, que es la suma que cuatro se juntan, piensan y sale algo nuevo, no eh, acaba de funcionar del todo. ¿no? Entonces, creo que algo de eso lo tenemos que recuperar. Y eh, recuperar esos espacios una vez a la semana o dos o cuando sea, ¿no? eh, en el que los cerebros se junten alrededor de una pizarra. Toda nuestra oficina está toda llena de pizarras. Y de verdad conectan y, y, y sacan algo que no existía antes, ¿no? Y creo que eso es lo que quizá más echamos de menos en este, en este momento ¿no? y tenemos que de alguna manera recuperarlo. Bueno, yo creo que, que un poco por ir cerrando, porque me gustaría también leer alguna pregunta del chat, yo creo que lo que nos quedaría sería pensar un poco en, en futuro, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo imagináis...? Eh, o cómo demarcado va a estar por la nueva realidad los, los productos o lo que nos vamos a encontrar con productos digitales en vuestras compañías, eh, pues no sé, en, en, el, en este lo que queda de 2020 o 2021. No sé si estáis cambiando cosas o, o cómo os imagináis esos productos eh, que, que van a acompañarnos en, en este próximo año, año y medio. <risa> Os cuesta decidiros, ¿eh? voy a tener que decir, que empezar yo. Paula, ¿cómo, cómo imaginas eh, lo, cómo estás viendo ese, esos cambios o eso, ese próximo futuro cercano en Amazon? Bueno, eh, pues un poco double down en nuestra filosofía de estar más cerca al cliente, generar más confianza aún. Eh, tenemos un dicho que es under promise y over deliver y creo que es súper, es aún más importante. De incertidumbre, entonces no puedo revelar mucho eh, roadmap o futuros productos, pero bueno, es, es, es seguir con nuestra visión y, y aún, aún más eh, hacer delightful um, la experiencia del cliente. ¿Más cerca de tecnología o más cerca de, de, de otro tipo de desarrollos? ¿Esa parte sí? <risa> eh, bueno. Es muy abierto. Sí. Bueno, Amazon ha empezado a, a desarrollar también temas offline. no tiene Adquirió Whole Foods, tiene Amazon Go, que, que está en Estados Unidos, en Seattle, donde está Héctor. Hay tiendas donde puedes entrar y hay, y hay una combinación online offline entonces eh, seguro que continuamos con, con esto continuamos con Alexa eh, que es un, un producto muy puntero y dentro de del mundo donde yo trabajo más que es el e-commerce el e pues sobre todo mucha innovación en cuanto al, al, al delivery como cómo mejoramos procesos eh, seguro que habéis visto vídeos con drones pues eh, eh, por ahí bueno, pues, pues no, no achuchamos más a Paula, está fenomenal con esas reflexiones. Héctor, ¿cómo, ¿cómo Microsoft apronta el futuro cercano? Bueno, yo, lo primero que quería decir es que creo que yo soy un optimista. Vale, Entonces, en tiempos, de, en tiempos de marea dura como ahora, creo que hay que seguir atados al optimismo. Creo que en, si lo miras en la, en la lente macro, creo que nuestro mundo, yo no hubiese elegido en un momento distinto a la historia para vivir. Entonces... Desde ese punto de vista, creo que además, pues, cuando estás en innovación, tienes que agarrarte un poco a ese optimismo, ¿no? Así que, oye, las cosas van a mejorar y tal. Creo que desde el punto de Microsoft, las grandes apuestas, a la margen de lo que ya hemos comentado de lo que se llama la tercera generación de computación, ¿no? con todo digital en tu propio contexto, creo que Microsoft hacer, está haciendo una apuesta tremenda por de democratizar el desarrollo de software va eh, a ser muchas inversiones para que gente de negocio sea capaz, por fin, de desarrollar sus propias aplicaciones, eh, sea capaz de, de, de, de unir cuanto más ese mundo de IT con el mundo de negocio, con el mundo de line of business, eh, vamos a seguir eh, trabajando en democratizar uh, esa innovación para todo el mundo. Y, y creo que se vienen tiempos para la tecnología, interesantes y, interesantes y, y excitantes, y espero que, espero que para el mundo también, espero que hagamos una oportunidad para poder mejorar y, e invertir en innovación, invertir en ciencia, invertir en source invertir en nuestra comunidad, en España, en Estados Unidos, y, y que abandonemos un poco esta tendencia que tenemos de, de oscuridad, ¿no? de que, que, que a veces se cierne en torno a, Dios mío, se acaba el mundo. Creo que los humanos hemos hecho muchísimas cosas y creo que podemos seguir... Uh, haciéndolas y todos nos seguimos en, en el mismo mindset sí, en, en, este, en, este, en este sentido si sí, sí puedo uh, añadir algo que es que me ha hecho reflexionar Héctor también una parte donde, donde veo que va a ser importante es, el, es un poco la combinación de dentro de mi mundo más retail de lo local con lo digital ¿no? y cómo conseguimos que empresas locales también vendan digitalmente, entonces dentro de Amazon hay toda la parte de, de Marketplace también, donde uh, se busca incentivar esto, y también hay mucha tendencia dentro de, de, de la incertidumbre de, de ahora, pero ya era, ya era una tendencia antes y ahora mucho más, todo el tema de sostenibilidad eh, y ahí también hay, hay mucha inversión y, y mucho desarrollo que hacer. Carlos, cuéntanos cómo... ¿Cómo te imaginas ese futuro cercano? Mira, en nuestro caso hay, hay una empresa en el grupo que yo creo que, lo, que, que, que es bastante ilustrativa de, de, de la visión que, que, que podemos dar, ¿no? que es Visión, es una compañía, es un lab de innovación que aplica un montón de tecnologías y, y, y por ejemplo lo que son los eventos, ¿no? un evento como el que estamos viviendo aquí o un espectáculo que pueda dar un, un artista o cómo visitas un museo, o cómo estás viviendo pues, un encuentro de una feria pues, de un sector. Eso, eso va a cambiar, lo estamos viviendo, estamos viendo que surgen propuestas súper interesantes en las que no hay que optar por todo físico o todo virtual sino que la experiencia pasa a ser, no sé cómo decir, multirealidad, ¿no? Ya no es multicanal, es multirealidad. Y, y, y puedes tener lo mejor de ambas y no tienes por qué renunciar necesariamente a ninguna de ellas. Y esto lo estamos viendo como algo cada vez más relevante. Las propuestas que surgen son alucinantes. O sea, y, y la verdad es que estamos con una cantidad de peticiones brutales porque todos los sectores están descubriendo esto, ¿no? Supongo que a vosotros os pasa. Es que todo el mundo está viendo que no puede ser solo offline, solo online y tampoco le vale un planteamiento puro en un sentido u otro, hay que combinarlo todo. La omnicanalidad esta de la que hablan creo que ahora ha dado como un paso y se ha adquirido como, como una cuarta o quinta dimensión y es un poco en lo que estamos, ¿no? en, en nuestro caso que lo físico tiene tanta importancia pero nos hemos dado cuenta que que ya lo veníamos trabajando, ¿eh? y bueno, Vision lleva ocho años trabajando esto, pero, pero ahora ya es, lo bueno es que la innovación, por así decirlo, se ha vuelto transfronteriza, no o sea, ya no tienes que ir a contarle planteamientos que parecen de ciencia ficción a nadie, las propias compañías y marcas con las que colaboras tienen muy integrada esta, esta visión, o sea, es fantástico, yo creo que se ha producido una especie como de, de discurso común, todo el mundo lo ha interpretado y es fantástico poder colaborar de esta manera. Eh, tan abierta ahora. En nuestro caso, yo creo que en el mundo de las finanzas, del, del sistema financiero, etcétera, pues la sensación que da es que en estos dos meses se va a acelerar muchísimo el, el, la evolución hacia digital first. ¿no? O sea, al final, los sistemas financieros, bueno, pues seguían durante muchos años apoyados en sus oficinas y en sus canales telefónicos y en otro tipo de canales y. Bueno, el entorno digital, pues bueno, era ¿no? un complemento, ¿no? Poco a poco fue un complemento, cada vez más importante. Esto pensamos que va a pegar un acelerón terrible hacia... Nosotros somos digital only, no, no tenemos tiendas, ni tenemos absolutamente nada, solo tenemos un canal digital. Y construir confianza en un canal 100% digital, para hablar de dinero, es muy difícil. También para hablar de que alguien desconocido venga a dormir a tu casa, pero que cedas tu dinero a una entidad que no conoces, y tienes que construir una relación de confianza súper fuerte. Entonces, sí que vemos que en los próximos meses muchas de estas entidades van a ir avanzando, no hacia el canal digital como un complemento, sino digital first. Antes de cualquier proceso, de cualquier negocio, de cualquier cosa, explícame cómo va a funcionar en el entorno digital. Y luego veremos si el canal físico acompaña o colabora. ¿no? Creo que ese es el gran acelerón que va a pasar en estas próximas eh, en estos próximos meses. ¿no? Incluso creo que ha habido una propuesta de, de, de ley para prácticamente limitar el dinero físico, ¿no? bajar el máximo que se puede pagar, de 2.500 a 1.000 euros. El dinero físico probablemente tenga los días contados eh, de aquí a, a unos años. ¿no? Eso, hay hay transformaciones muy profundas que se están haciendo en la manera en la que los humanos usamos el dinero desde hace 3.000 años en los que se empezó a acuñar eh, moneda. ¿no? Probablemente esta situación que tenemos va a ser el acelerón definitivo a que el sistema financiero sea primero digital first y luego probablemente digital only. Bueno, pues está claro que, que vamos a tener mucho movimiento en, en todos los sectores en los que, en los que operáis. Eh, yo que trabajo en educación también ha sido un tsunami. Así que la verdad es que antes de, de, de despedirnos, porque ya nos queda muy poquito tiempo, voy a leer aunque sea una de las preguntas del chat, ¿vale? Eh, a ver ¿qué consejo le daríais a quien está en esta etapa de búsqueda de ideas innovadoras o quien está desarrollando una nueva idea innovadora cercana a vuestro sector? No sé si es, es muy abierta, entiendo que, que puede contestar cualquiera de vosotros, no sé, si hasta Hitor que, que, ha que ha sido muy emprendedor y tal, por eso a lo mejor te la, te la dirijo a ti y luego si queréis contestar. Bueno, yo creo que está viendo en muchísimos sitios, ¿no? Y, y, y pues, tenemos muchas conversaciones con fondos etcétera, ¿no? Entonces, esta idea está volando, o sea, está, hay un impulso muy grande hacia eh, Product Market Fit, ¿no? Que yo creo que se ha, emocionado, se ha mencionado antes. Y eso básicamente quiere decir que eh, pon la idea en marcha con algo muy sencillo y tráeme mil clientes o cien clientes que adoren el producto que tú has hecho. Que es un poco combinación también, creo que Pablo hablaba del minimum lovable product, ¿no? O sea, antes de tengo un PowerPoint estupendo con una idea que va a revolucionar el mundo. Eh, bueno, se está cerrando más hacia un, quizá hacia un contexto un poco más pragmático, ¿no? Oye, tráeme 100 señores que de verdad les guste tu les, producto o servicio, me da igual si es un SaaS, que si es un hardware físico, que si es lo que sea, ¿no? Una cosa física o virtual eh, que les guste y que estén dispuestos a pagar por ello. Eso lo que está haciendo es que para los emprendedores que consiguen ese tipo de, de, de punto de inflexión, eh, la cantidad de dinero que hay en el sistema es absolutamente enorme, nunca ha habido tanto dinero para financiar ideas, pero eh, hay un cambio muy grande. Es, si no hace, si, yo no, no, no da igual el PowerPoint, tráeme 100 clientes que lo adoren y vamos adelante con todo. Entonces, creo que para la gente que lo quiere probar, que lo quiere intentar o que tiene buenas ideas es, pruébalo, pruébalo, ponlo en marcha con algo sencillo y, y adelante. Bueno, pues no sé si alguno quiere añadir algo más eh, brevemente. No, solo complementar y no te cases con tu idea también. O sea, Open-minded. Cuando pruebes una idea eh, tienes que estar disponible a, a iterar y cambiar y, y ser flexible. Pero sí, totalmente. Héctor, cuando tiene una base tecnológica muy fuerte el desarrollo, ¿hay algo más que aconsejar a quien quiere implementar? No, no, completamente de acuerdo. además gratamente sorprendido de que sea la misma respuesta que alguien que lleva una startup que alguien que esté en un Microsoft, ¿no? Es súper emocionante. Sí, al final, aquí menos PowerPoint, se trata de hacer un prototipo, asegúrate que el prototipo sea MVP de verdad, porque el problema es que si empiezas a decir, bueno, es que mi promotipo tiene que tener esto, lo otro, tal, lo de más allá, me va a llevar 12 meses a hacerlo, no, no. Si hay programa que fit, como decía Héctor, la gente va a ser capaz de ver más allá, en base a lo pequeñito que tú tratas de hacer. Y eso se ve y eso engancha. Y cuando tú enganches, yo no soy un experto en venture capital, pero por mi red sí que entiendo, como dice Héctor, que sí es verdad que ahora mismo hay funding, tanto aquí como en Europa, para esas ideas que realmente tienen algo más que el, que el PowerPoint y, y el SlideToom, el equipo, que todos vinieron de Stanford, MIT y tal. Eso creo que ya es un poco algo pasado, a la gente le da un poco más igual. Lo que quieren es, ¿funciona o no funciona? Si funciona, genial, vamos a por ello Si no, pivota. ¿Y por dónde puedes llegar ahí? Bueno, Carlos. Yo os diría que una cosa que a mí por lo menos me pasa, ¿no? que es que a veces que cuando hablas con una startup eh, lo que pretendes es una frescura. Eh, yo entiendo que cuando una startup habla con una corporación lo que pretende es disposición, muchas cosas, ¿eh? pero una de las evidentes es, bueno, tiene una solidez financiera, ¿no? Y parece que las propuestas tienen que ir de 5 en 5 millones y no es así, o sea... El Lean Startup también se ha instalado en la corporación y nosotros ya no invertimos 5 millones de golpe. O sea, el probando, probando va en cada moneda que invertimos hay un probando, probando. Y si esa moneda no, no da un buen resultado, hay unas cuantas, pero... pero... No hay más. Entonces no creo que haya que irle a una corporación con un planteamiento de autoexigencia distinto al que un lean startupero se daría a sí mismo. Yo creo que eso es clave porque si no lo conservas, para eso lo que hace la corporación es intraemprender y ya se lo hace sola. Creo que hay que conservar, eso es fantástico de la startup, esa capacidad para operar en plan MacGyver, ¿no? O sea, esto es lo bueno y después si va bien, entonces sí, a tope hay recursos para para para poder invertir pero pero con esa mentalidad link desde el principio pues fenomenal, damos suerte a todas esas personas que están trabajando en las áreas de, de intraemprendimiento, que también es complicado ¿eh? en, la, en, en empresas grandes eh, sacarlas adelante. Eh, ya no se nos ha acabado el tiempo, la plataforma está abierta a otro cuarto de hora por si queréis intentar buscar algún ponente o terminar un poco haciendo algo más de networking, pero para mí es importante agradecer a Héctor, a Paula, a Carlos y a Hitor, vale, por esta ponencia y este ratito que hemos pasado, la verdad es que ha sido muy sencillo sencillo hablar con vosotros. Eh, eh, os pido que, que si el año que viene queréis volver a asistir, la verdad es que sería un honor contar con vosotros. Y, y nada, que, que si os animáis a, quedarte este, a quedaros este último cuarto de hora, eh, pues nada. Hay mucha gente hablando. Mira, ¿viene Filipe? Sí, mira, ya, ya, ya he dicho, pues, como agradezco, pues, yo también quiero agradecer allí por esta participación en el día de hoy. Eh, mira, ya están terminando todas las eh, otras salas y, nada, que si queréis eh, también estar mañana, seguir asistiendo y cualquier cosa que, que podamos hacer desde la organización, pues, contar con ello. Es decir, aquí, eh, desde nuestra humilde posición, pues, si podemos hacer cualquier cosa, pues, contar con... Con ello que estaremos encantados y dar también las gracias a Rosa por todo el apoyo, el, todo el trabajo que ha hecho eh, de preparación y, y toda la moderación que, que ha hecho durante la, la tarde de hoy. Así que... No hace falta porque la verdad es que lo podían haber hecho ellos solos, ¿eh? ya te lo digo Bien. yo. Ha sido, sí, son unos cracks, fenomenal, ha sido muy, muy sencillo. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, cortamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.